Bueno amores, bienvenidos de nuevo a mi canal, en el día de hoy les traigo este tutorial actualizado de cómo hacer unas cejas perfectas, cómo lo pueden hacer igual que yo Lo primero que necesitan es este cepillo para cejas, que normalmente los lápices de cejas lo traen El fijador de ustedes favorito, para mí es este Schwarzkopf, el got to be Es como un, entre comillas, pegamento y funciona increíble, así que se lo super recomiendo y también vamos a necesitar un secador de pelo normalito vamos a aplicar nuestro fijador en la brocha de cejas y las vamos a comenzar a cepillar hacia arriba como se pueden dar cuenta yo me ayudé del secador porque obviamente a veces no se seca tan rápido el fijador y para poder hacer el proceso como un poquito más rápido se necesita utilizar aire frío, ojo, aire frío del secador porque no queremos hacernos daño en lo absoluto en nuestra cara y vamos a hacer este procedimiento a lo largo de nuestra ceja obviamente ustedes van a decidir qué tan paraditos quieren los pelitos de las cejas Vamos a continuar utilizando agua micelar, mi favorita es la de Garnier y vamos a aplicarla con un pomito de algodón a lo largo de nuestra ceja. Ustedes se preguntarán ¿para qué hacemos esto? Para quitar el exceso de fijador y como esta fijación es como un tipo de pegamento necesitamos eliminar ese exceso para poderlas pintar súper bien. Vamos a necesitar también este tipo de brochita, como se pueden dar cuenta es súper súper delgadita y la idea de esta es que más adelante nos va a poder ayudar a crear esos, ese efecto de pelitos delgaditos en esos huecos que podamos tener en nuestras cejas Y ya para finalizar vamos a utilizar el corrector. El mío va a ser este de Covergirl, que es el True Blend, Y voy a utilizar una brocha delgadita. Simplemente las voy a definir. Si ustedes ya me siguen por bastante tiempo, saben que este es un proceso largo. Pero me encanta, me encanta cómo se ve la forma de las cejas cuando uno las define súper bien. Y simplemente tómense el tiempo, no haya afán. Y asegúrense de aplicar también corrector en el párpado para que las sombras vayan a quedar espectaculares entre estas cejitas mis cejas son muy planas entonces se hagan de cuenta que son um, irregulares hay pedazos en los que hay muchos pelitos hay pedazos como en la en la puntica que no tengo absolutamente nada entonces cuando me las hago normales sin este procedimiento obviamente se ven demasiado gruesas porque estamos aplicando mucho producto para Contrarrestar las partes donde hay como parchecitos abundantes de pelitos de las cejas. Por lo tanto, este procedimiento me ayuda un montón a que se vea un poquito más natural. Se vean como más. no sé cómo. no sé cómo decirlo exactamente, pero que no haya como esa conglomeración de pelitos en un solo lugar. Y me encanta el resultado. Voy a delinear esta de este lado y nada, ah, finalmente me voy a hacer un maquillaje súper sencillo y ya.